¡Los rebajadísimos! Este la sí. sí. Yo no papá no, no. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Cuál es que hacer la que fue ahí? Listo. Adiós, adiós. Adiós. Adiós. Me bonito. Me mano, llamo yo por usted, Sartre. No, No, no. No, Hágale eh, una entrevista a esta señora que ya quiere hablar eh, por, por la cámara de, de TV noticias. Sí, sí. Sí. Señora, ¿verdad que usted quiere salir, quiere salir por el teléfono noticias? Es la hora de la oportunidad ¡Ay, qué carita que se puso la comida de que se la plata, que se la comida al menos ¿Usted qué hace? ¿Qué hace con eso ahí? Eh, ¿Estás mm, firmando? ¿Haciendo qué? ¿Ah? Eh, está, lo veo como todo, yo no sé qué. ¿Usted qué hace? Eh, ¿Haciendo cosas ahí? No, no me gusta que me firme. Realmente, ¿Usted qué hace ahí? ¿Ah? ¿Ah? Ah no, mano usted si eres a mí no me gusta que me firme, es una cosa mal para la sociedad, para hermano, usted qué hace ahí ¿Tú ¿Sí me entiendes? ¿Ah? ¿Ah? A ver, la, la, la plata, no no los, que la, la, la plata que hace cosas por ahí malas, tú ¿Sí me entiendes, que hace Así que no, no sabe autorizar dinero, que tiene que hacer y no hace cosas malas ¿Y toda esa vaina que le está pasando a usted? ¿Ah? Que no Tiene, nada nomás aquí a molestar y a hacer daño si me entienden, lo que quiere usted realmente la mente, no, eso no me gusta a mí, ¿qué pasa? No, no, no. no.